7, la cura Por favor, si están viendo este video, que alguien nos ayude. Si yo no logro sobrevivir... Uh, uh, uh. Muy fácil uh, Shad Me siento un poco mareado uh, Estás perdiendo sangre Tengo algo para ti uh, Gracias por la medicina Shadow Sonic, voy a investigar esa habitación En un momento regreso Así que por el aspecto tomó una cantidad menor de ellos Pero igualmente es peligroso Y estoy seguro de que Eggman Debe tener un archivo de sus venenos y curas Eso es genial, pero lo que quiero es curarlos a ellos No recuerdo lo que dijo Tails de algún tipo de hierba Tiene que estar por aquí Mira ese de la esquina superior Abrir en caso de una invasión zombie ¡Mua! Wow. Cool Esto es... ¡La cura! Muy bien, vamos a crearla Espera, creo que debió dejar la marca de los productos químicos Tiene que ser exactos Ok, Chat. Tengo todos los químicos, Shadow Bien, entonces, Sonic Con esto, digo, comencemos Oh sí, un ingrediente más y estará lista Wow, Shad, ¿qué estás? Me crearon para curar las enfermedades de María Por lo que yo puedo curarlos Soy la forma de vida suprema ¿Lo recuerdas? Si cualquier persona tiene contacto con la cura Será restaurado Por su potencial, puede curar a todos Bueno, carajo, nos encontraron. ¿Puedes ocupar la cura ahora? Espera, tengo que ver. Vitamina C, agua, tinta de león, cataplasma de lobelia Y. Solo falta. No, no. ¿Qué ocurre, Shadow? Solo me falta un ingrediente más. Es equinacea. Y. ¿Pero qué haremos? ¿Y para qué sirve? Solo quedó un ingrediente. Tengo que salir a encontrarlo. No, no, no, no, Shadow. Por favor, no lo hagas. Cálmate, Sonic. Solo busqué a esa planta y volveré. Volveré sano y salvo. No te preocupes. Recuerda la promesa que te hice. Curaré a todos. Salvaré a todos. Shadow, espera. ¿Qué ocurre? ¿Podemos tener al menos una forma de comunicarnos para saber que estás bien? Creo que tengo algo. Esta es la forma de comunicarme, si algo pasa mientras no estoy, dímelo y voy a volver. Ok, yo voy a estar bien, cuídate. <tose> Tails, Amy, Knuckles, me gustaría saber si ustedes están bien. No veo a nadie, es como estar en un pueblo fantasma. Sí, debe haber algo grande que llame la atención de los zombies. No se preocupen, estarán seguros. ¡Ayúdenos! Gracias. Gracias. Me pregunto dónde fueron todos.